A la orden el principal, bienvenido Frenarla Frenar la va a descargar con Barcelo. Insiste siempre Benzema. Amaga a ir al fondo. Pasa de un pie al otro. ¡El remate de Croz! El Real Madrid lo hizo Tony Cross, una caricia de pierna derecha, sin posibilidad de reacción para Dimitrovic, La colgó del ángulo más lejano del arquero. A perder la punta de expósito, la lleva aquí, que está en el área peligrosa. Parecía que lo tocaba casi atrás. No hay nada, dice el árbitro, sí si saque de arco. ¿Cómo juega el Eibar? El Eibar juega con un 4-1-4-1. Cristóforo ha entrado en reemplazo de Escalante, haciendo tres hombres. La tocó de primera, la consigue Cristóforo Le pegó de zurda, bien parado. Encuentra a Cortua que se queda con la pelota. Tocaba para Cristóforo. Se la dan a Orellana. Foul de Cross desde atrás. Lo toca en la pierna derecha. Aquí que no podía. La sacaba Barán otra vez de Blasi que va al fondo. Mete el centro. Aquí que no puede definir. Caía, piden falta. El árbitro dice que hay saque de arco. Y la entrada de Ramos es violenta sobre De Blasi. Pero me parece que el defensor del Real Madrid llega a generar que la acción sea hombro con hombro. Si bien es una entrada fuerte de Ramos, es lícita la acción en este intento del argentino de prolongar la acción, fíjese Dale para Marcelo, levanta la vista, la pone en medio, Dimitrov, que descuelga esa pelota que buscaba Sergio Ramos es un... y se le fue larga, por eso logra sacarla finalmente va y viene por el sector de la derecha Hazard, y Benzema que engancha y pasa y Hazard solo por el segundo lo grito, está Hazard, tocado hizo Sergio Ramos después de una enorme acción colectiva con la genialidad en lo individual de Benzema con eh, nada de egoísmo por parte de Hazard y la definición del capitán que cruzó toda la cancha para definir gana Real Madrid o sale Sass... la pelota a Orellana, este tocó con Expósito le pegó y cortó abajo se queda con el balón, seguro el arquero belga y que no ha tenido gran trabajo el Belga el día de hoy. Si bien hemos destacado que el Eibar ha hecho un gran partido en cuanto al remate final. Ah, bárbaro, lo de Benzema para Hazard puede estar el tercero de final. Bárbaro, lo de Benzema para Hazard puede estar el tercero de final. Le pegó, tapó de Mitrov, llega Rodrigo, la sacaba Oliveira, Marcelo. Real Madrid lo hizo Marcelo, le quedó al lateral izquierdo y de zurda, metió el pelotazo cruzado, nada que hacer para Dimi que había respondido cuando le tocó en la segunda, no pudo lograr desviar ese balón, 3 a 0 gana el conjunto local y una delicateza de Carvajal Hazard Vence más que después termina sentenciándola a Marcelo también, con una muy buena definición. Para Marcelo, el centro pasado para Ramos, que no puede dominarla. Se va por el último, va a buscar el área, el centro para Madrid, va Rodrigo, tapó el arquero, tapó el arquero, el balón se pierde en el córner, pero el árbitro decide cerrar la primera parte, con goles. ha percibido con cuatro amarillas, de Fernand Mendy, es decir, en caso de ver una tarjeta hoy, se perdería el próximo partido. Da la orden el árbitro, ha movido el conjunto. Cambiando de frente hasta la ubicación donde se encontraba Rodrigo. Después hay infracción que marca el árbitro de parte de Casemiro. Recibe la tarjeta amarilla. Y no jugará contra el Valencia. Y no jugará contra el Valencia. Se viene el visitante. El remate bien neutralizado por Cortó. La Orellana al medio. Lo está buscando de Blasis. Llega Mendy. Pelota. Se la siguieron a Mendy, mete el centro de pierna derecha. Va Benzema. La saca, corre al córner. Tiro de esquina. Y es del real. Gira. Observa Benzema. enganchifo al fondo. Metió el centro al medio. Dimitrov. Se queda con la redonda. Cito que gira muy bien. Frente a Modri. Le pegó. Cortó enorme al córner. Sensacional remate del 10 de Leibar. Mejor la tajada del portero del local. Hay tiro de esquina para Leibar. A un equipo, ahí ¿eh? Viene el córner! el cabezazo queda en el travesaño. ¿De quién fue? De Enrique. Sí, es sí, la primera que toca, la saca Ramos. Pedro León no podía sacar la vez más, de Blas le da Lo hizo Pablo de Blas y remató Para mí fue de Blas Si es que no vi mal Sí, hay un desvío al final Hay un desvío Lo que a mí me genera la duda en la acción Diego Es que en esa foto fija Está habilitado Pero Vigas viene saliendo el fuera del lugar Sí, sí, sí, claro, sí. Pigas estaba, dale Marcelo que después se tira, no hay falta. Le quedó Pedro León, le pegó, tampoco cortó abajo, enorme lo del arquero. Sensacional lo del portero del Real Madrid. Abrió para Pedro León, el centro rastrero no llegaba Emmerich, cruza todo el área, la pelota la va buscando Fernández Méndez. La saca suave por un costado, ahí laterales del, la... la baja bien el 9, toca con Correa se abre y va abajo. Cometiendo fracción Casemiro. hay tiro libre y es del conjunto visitante. Ojo con Casemiro que está molestado. Benzema sigue sin anotar. Sí, el día de hoy. ¿Cuál Pero... fue el último gol que consiguió Karim? A ver. Hay una amonestación. Ya te lo digo. En este 20. Gente, bienvenido desde París. Eibar Real Madrid, vuelta de los partidos de la Liga Española. El que haga gol gana contra Eibar. Va a ser muy difícil marcarle a Real. Intentará hacer toques, toques, toques. Porque si no, va a ser complicado. Porque es que, es que marcan demasiado bien. Marcan demasiado bien. Mira cómo le revuelva el balón aquí. Arriba para buscar a Orellana. Ojo, a Orellana. Aquí triángulo para buscar a Charles que Es difícil, no difícil, es súper difícil quitar el balón al Real Madrid O a uno de los jugadores del Real Madrid Y si, sé que si le pega al arco va a hacer gol Bueno, ahí la falló un toque ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Gol! ¡Gol, loco! Impresionante Ahí tiene un golazo, pero justo Pegó al lado del travesaño del palo, obviamente ¡Gol! Gana, pero me han jugado otro más otro, más otro gol más, otro gol más, otro gol más Otro gol más contra el Real Está complicado, más o menos Siempre y cuando sepan colocar los pases Creo que va a ser siempre eh, No uy oh, Dios, cerca, no va a ser tan complicado Vamos ahí, Charles Ay Charles, que hiciste Charles Hice mal con Charles ahí el pase Tira el arco pero mal bien la defensa Haciendo la, el trabajo que debe hacer. No, pero mira. Eso es lo que yo digo. O sea, te dan una forma que es imposible que yo la tome. Es imposible. Rápidamente impresionante. Imposible. Ahora sí. Gol gana. Ojo. Oh, Real Madrid, por favor. Dame una chance a Real Madrid. Dame una chance Real Madrid. Dame una chance a Real Madrid. Bien. Arriba. Arvila, hago para echarle. ¡Charles! ¡Ay, Dios! Justo estaba ahí.